Señores, eh, tengo miedo al silencio de Moza. Al hombres. silencio de Moza. Me estoy haciendo. Ya, ya, ya se está yendo la fiebre de que, de que el lápiz sí. Ya hoy hay poca gente hablando de la canción del lápiz. Miren mi cara de preocupado. No, esa es la cara de cuando te depositan. <risa> pon la otra, pon la otra. Con <risa> sí, la a, otra, la, la risa. Mi, Mira atentamente, Flaco. pon una pantalla por aquí, por favor, porque ya, ya, ya estoy torcido. ¿Cuánto que hay que darte, Flaco? Estoy preocupado. Estoy preocupado. ¿Cómo es que Moza está tan callado, tan silencioso? Tú, tú, no bueno. pone un post. El tipo tiene a todo el mundo. Y viene a los foques hoy, dice que a la una y media tal cosa. Y yo, como yo, yo se transmití, gracias a Dios que el público me apoya a mí en nuestras transmisiones yo de YouTube. Yo no caigo, ¿no? <ríe> yo soy quedar, yo lo conozco demasiado. Y yo creo, y hasta le tiro yo, pero dime. Y, y me dejó me dejó en vista más por eso, para que yo esperara. A Pota Y yo me puse a esperar. Lápiz, hoy lo veo a Lápiz chimeando. Hasta Lápiz pensó también. Porque había Lápiz diciendo para de cositas. Lápiz dice que le va a responder a Moza si Moza le enseña la matrícula de Macarena en nombre ¿Qué de ¿Qué es eso, tú? No sé por qué ese requisito va a poder tirar. Aquí hay ricos que deben apartamento. No, doctor. millonario. Me que enseñó, don, el hombre que yo más respeto, mi papá, Julio Vaga, que si usted no se administra y tiene un buen crédito, usted no es nadie. Usted tiene nadie. Puede tener los millones del mundo y si usted no tiene un buen crédito, usted no tiene, no, no tiene nada. Entonces, yo. Tengo miedo, porque algo tiene este tipo tan callado. No dice nada, no habla nada, no manda un bendito, ni un history, ni una publicación, no da ni una pista, no dice la hora, no dice nada. ¿Eh? Será EPA el, el, el último día del PLD, que es mañana, que lo va a decir. ¿Qué? ¿Qué? ¿El último día del PLD? ¡Wow! Se siente, se siente. ¿eh? El PLD le quedó un día flaco. Danilo estaba despidiendo. ¿De quién le estaba despidiendo Danilo hoy? Bueno, mañana el último día del PLD. Y Moza la para. No tiene a nosotros en para. Y no dice nada. Ni siquiera nada. Ni Dalisa publica. Porque si a mí no Dalisa publica. Tengo esperanza, pero ni de la alegría, digo, <risa> digo, ni de Alisa. publica. La única que publicó fue a Alessandra haciendo bullying ahí, que vestía de negro, tú dices eso. La gente de la Isleta que están activos, la, la gente de la, la Isleta. Siempre está con, activo con, con, con nosotros, ese, miren. Con ese tema que ellos siempre están activos ahí. Y la gente, quiero que la gente esté activo con la gente. Ustedes vayan, comenten lo de nosotros. Vi ayer, vi que me mandaron un video, muchachos del barrio allá en Vista Valle, viendo los comentarios de nosotros, de la Mozart, y veía yo los muchachos, de los muchachos de los barrios, viendo los videos de nosotros, de los zozorosos, eh, debatiendo el tema de la Mozart. Así que gracias a los muchachos del Valle Pero, ¿qué es lo que está pasando, Mozart? A piada de nosotros. Déjame chequear el Instagram. A vamos a ver, vamos a ver el Instagram de Mozart. Vamos a ver el Instagram de Mozart. Nada. Así no, Mozart. Nosotros somos gente que estamos aburridos. Estamos aburridos, ¿verdad? Yeah. Queremos, un, queremos bueno, papá. sentir que al menos no digan, lo vas que, es que moza. Si ha sido lápiz, ya pone cinco posts. Si es lápiz, pone cuatro párrafos adelante. Manda un preview. Manda un preview en silencio. ponen, Comenten un millón que tal, tal cosa. Eh, le da cuenta a los foques. Si es lápiz, si es lápiz pero moza no tiene a nosotros eh, huérfano, así no, yo soy un hombre ya viejo ya, yo no puedo estar cogiendo esa, esa ansiedad, yo bebo café cada dos horas, por neto flow, <risa> esperando, <risa> ya sí ya, ya antes yo le cortaba las uñas, ya ni, ni uñas, <risa> ya ni uñas, hay. Uña hay. eh?, nosotros no queremos. Oye, me lo voy a decir una cosa. Ya uno sabe que Abinader va a coger a ñoña. Ya eso uno no lo sabe. Ya uno lo va a ver un chini. Ya uno lo sabe. Lo que el país espera más que Abinader es la respuesta de Bosa. Lo dije yo. Eh. Lo dije yo. Nadie está. Ah, porque ya todo el mundo sabe que Abinader el domingo coge su. Libera el país. Libera el país. Se eh. pone su ñoña. Y ya, Libera eso todo el, el mundo país. lo sabe, pero la gente ya no quiere eso. Porque ya la gente sabe eso. No, la gente, la gente no, quiere. No la gente, sí. La gente lo que quiere es la canción de Mozart. Pero Mozart no se sabe dónde está. No aparece. Estamos ya hablando ahorita, de que está como un Naruto que se perdió, en un monte. Orando. O si está en el templo Shaolin a, a, a mí no me, no me gusta esos muñequitos de eh, Naruto. Para no, mí la mejor historia, no, para mí en no, anime, no los caballeros sí, de así. para mí gusto, en, no. como en anime, como historia de anime, para mí la mejor historia para mí es nah, la no, de Goku fue la más impactante en mi vida, pero la de Naruto para mí como historia, para mí la mejor historia que yo he visto de guerrero de Naruto. Ahora, no Guampi yo no yo no quiero quedarme viejo viendo esos muñequitos. Demasiado capítulo. Demasiado. ¿Cuánto, cuánto? Óyeme, pero tiene más capítulos que, que, ah, bueno, que, que día de año. Sí. <ríe> Óyeme, no, cabe. No, no, Respeto a los fanáticos de One Piece, no, Pero ¿cómo? yo no yo puedo. No, yo no, lo visto nunca, muñequito, yo no puedo vivir, durar la vida eterna, durar una vida eterna, viendo a un muñequito. Entonces yo, te, yo me pongo viejo. Camila, hija mía, tiene hijos y está viendo todavía a One Piece. ¿Y de qué se trata, One Piece? Es de un pirata, un guerrero pirata Oye, y eso. Para mí, yo me quedo con me quedo con Naruto y me quedo con Goku. Pero señores, ustedes se acuerdan, Óyeme, ustedes se acuerdan quién vio Karate Kid aquí? Karate Kid, se acuerdan de Karate Kid, ¿Eh? la película, eh, eh, nuestro eh, Daniel San, ¿eh? Daniel sí. San, por, eh, por el maestro Miyagi. Sí. Entonces Daniel San es Monsa La para, y Daniel San está entrenando, tú sabes, fuerte para venir con una bomba, porque que el hombre me tiene en silencio no dice nada, eh. veo, mira, mira, yo reviso lista, yo reviso lista de Moza la para más de dos minutos eh, y veo, y no veo nada, y le doy, y no veo nada, y no dice nada, algo está pasando, neto ¿No es flow, y lápiz llenándose la boca Aquí de cuarto. Está, la, la gente preguntando, ¿qué te dice la gente? ¿Dónde está Moza para? Se busca, ah, ah, la, la, la Moza tiene un álbum llamado Se, llama hardcore, se yo busca yo, yo Moza ya. No, no, ya es yeah. todo. Pero hoy, yo te, tiene que ser hoy, porque o, bueno, vamos si a mañana. Bueno, él puede ser anunciarla para mañana. No quieres poner la gente más loca de lo que está? Que, ¿Qué hoy? Eh, puede ser, puede ser hoy. Yo lo que creo es que él hoy debe anunciarlo y mañana cerrar con broche de oro. ¡Fua! Dios PLD! <ríe> con la canción de Mozart. Eh, la canción de despedida, la despedida, la canción de Mozart. Pero, señores, Increíble. Mozart no tiene a nosotros en suspenso. Y viene y pasa, y, y viene y pasan cosas, y lápiz mencionando cosas, y viene Chelo, que Chelo Chá no debe meterse en ese lío. Atención, Chelo. Te vi comentando en el video y no. como que tú vienes con una canción. Pues eh, Chelo Chá que va a hablar. Yo. Eh. No, pues tú quieres que Chelo Chá te eh. No, no, que yo no me quiero meter con Chelo <risa> Déjame tranquilo. Eh. Chelo, deja el compadre. No, no, no. Atención, Chelo cha. Chelocha. Deja el compadre solo en la guerra. Deja el compadre solo, ¿qué no, que él puede. O no. no, no, no te... que si se, se mete. <ríe> la trompa, eh, con él. Es que Chelo Chelocha no es tiradera. Que Chelo, ya aquí, sí. es que, oye, coge si Chelocha ve a químico, Si Chelocha ve a químico, mira. No, que Chelo Chelocha coge cuerda. Tú entiendes? Es cuidoso él. Eh. Son gente, tú entiendes, que tienen dinero y se pegan, pero son gente que son cuidadosos. Que, que se cojan quille. Que cogen quille. Que se. ¡Ay, un lío, güey! Chelo, deja el compadre solo. Deja que el compadre solo tire. Porque si te, si te mete en la guerra, como que va a decir, ah, no, una sí, ayuda, sí, que sí. esto, que. No, no, no. El compadre, déjelo solo. deje que sea Moza que responda. Lo que pasa es que Moza, al menos Chelo no ha entretenido el otro día. Porque espera? no, estamos esperando la respuesta. De mencionando Mozart, eso, dicho Palin, Chelo Chado, deja Palin tranquila no, no, no, la pobre. No, pobre, pobre. no es que Chelo, no, Chelo, no, Chelo no. se pasa. <risa> Chelo se pasa. <risa> sí, sí, ahí, ahí llega donde quiera. Chelo no tiene miedo. Ahí terminó la guerra y apareció eso así, tepe, tepe gente. Que ahí, ahí está Chelo <risa> Con 700 tigres. Bueno. Eh, pero nada, Mozart. Hoy es viernes. Eh, y los no tranochados lo saben. Y los tranochados lo saben. Y tú bueno. tienes que entender, moza, que nadie va a salir a beber hoy en la noche. No hay acto no, de toque de queda. El entretenimiento de nosotros hoy en la noche será joder a los lapicitas. Así que, o es hoy o es mañana. Pero saca esa vaina. O diga algo. Es más, día. Ah. ah, ya. Eh, está vivo. <ríe> Dijo Ah. ¿Te entiendes? ¡Ah!